Remontar un marcador de dos por uno en el global en contra de Santos. Y Quido Pizarro, perdón, y Diego Reyes lo hace en lugar. El Diente López con André Pierre Gignac. Son los once futbolistas dirigidos por izquierda Juan Otero y como referente de ataque Eduardo El Mudo Aguirre. Son recuerdos, no uso clichés para arrancar los partidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Reyes, después el Diente López, el uruguayo. Va a ganar por dentro, se lleva Manotazo. Se lleva Manotazo, falta. Santander dice que no, Roberto, que te Tremendo el ambiente cae en San Nicolás de los Garza, al frente, a darse la vuelta Valdez Alta delante de la media cancha, justamente marcada por Luis Enrique Santander El mudo Aguirre, diagonal retrasada, podría venir el disparo Torres, Torres la pisa, la acomoda, va el trazo cruzado, largo de base Avanza en tres cuartos del terreno al juego, podría animarse, concesión, allá va el disparo Cruzado el disparo de Aguirre, Roberto Gómez. el disparo continúa, el Chaca va a disparar también, bloqueado, una vez, ya equilibrando Santos con uno, y nueve adelante, y nueve cruzando el campo contrario, habrá tarjeta de Monistioca, largo para André Pierre, entre los 16 con 50, se resbaló, el Chaca, balón filtrado, la posibilidad, el diente... De conectar todo es compuesto para así provocar el grito del francés. Aquí ah, el servicio, el quinte qué jugada, Quiñones. Espectacular la jugada. Mauricio Valle, el portero de Santos. Si sí, ese ligero toque de Quiñones le resta fuerza la... Al... Primera vez en liguilla sin el Tuca. Campeones con el Tuca individual al macho player contra player. Vendrá el servicio. El centro. Situante. Orrantia, linda jugada de Orrantia. Allá va el centro. Va... El chaca, ¿no? Que, que cuando le exiges en, en defensa, habitualmente es un futbolista confiable. Esta muy buena jugada de Orrantia. Cuartos del terreno de juego. La intervención de Pizarro de Balón al frente. Allá va el diente López. El diente para la punta de la derecha. No puede hacer servicio al pecho. El diente que la tiene. Y el que... Otro disparo de Tigre. Otro disparo espantoso. Avanza Valdés tiene de hombres abiertos por izquierda. Sigue Valdés, tocó tarde. MX por es bien al 80. Mandamos saludos. Falta Los Tigres y esa precisión que les ha faltado a partir de la penúltima jugada. Porque le surge el gol, pero para eso, antes de surge, llegar con mayor facilidad la de quinta parte de lo que rindió con Pumas, Leo Fernández Vega en zona 14, Quiñones, Quiñones, Quiñones, Quiñones aquí viene Aquino encima de la portería Maurísima. sí va botando la pelota, no le queda cómoda Aquino, ¿no? pero, pero el centro <risa> selló intervención, llegaba Pizarro después Aquino por la lateral de la derecha tocaba para elimina el goltero uh -huh. La intervención del Chaca, pedía una falta, ya la consigue Santander, falta sobre Tigres. Entonces Quiñones la oportunidad, entra al área, Quiñones en servicio. Para que estaba armando el palo de los peritos don Mauricio. Sí, eh, le, le queda larga la pelota. Allá va Pizarro, Guido entra al área, Pizarro el centro. Pide mano, está pidiendo mano, mano. Aquel cabezazo ante la mente. Allá entra Quiñones, viene la oportunidad para Tigres, el remate. Costado de la portería, don Mauricio. La claridad te da la jugada y ese pase de Tubán, ¿no? Cuando va a la zona más congestionada, tiene la, la inteligencia. Valdés le mete un poquito más de ritmo, lo están persiguiendo. Falta y habrá tarjeta para el diente López Roberto Otra vez, por de la izquierda con Ocampo. Ocampo recibe, toca y se mueve. La Pumas, perdón. Y Santos, que está a punto de pasar en contra de Tigre tres de Santos detrás de esa barrera en otra barrera, el disparo por un costado de la portería Don Mauricio Ibai de Nahuel Guzmán sí, le digo, vale. Qué jugada la que hace, tocaba para Florian Tová ¡Oh, ah! la... vean lo que está consiguiendo Osejo entrega la oportunidad allá MX más acción, más diversión Salcedo la tiene, Salcedo Tira. Y, y, y casi siempre juzgamos en función de los resultados, ¿no? Alguien dirá, ya ve, Santos Laguna, te, lo que te pasó por no irte al frente.